¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenesnet.cl. Durante este miércoles, Cauquenes sumó un caso y chanco cinco nuevos contagiados de coronavirus. A nivel provincial se llega a 163 casos. Con los seis nuevos casos sumados en conjunto por las comunas de Chanco y Cauquenes, la cifra a nivel provincial llega a 163 casos. De ellos, 132 pertenecen a la comuna de Cauquenes, 21 a la comuna de Peyúgue y 10 a la comuna de Chanco. El Hospital de Cauquenes informó que hasta la fecha se han realizado 1.088 tests de pesquisa de coronavirus en la provincia y su relación respecto a casos confirmados da una positividad de 14,98%. Según el Informe Epidemiológico Nacional del 8 de junio, la provincia de Cauquenes tiene 99 casos activos, mientras que la comuna de Cauquenes está en el tercer lugar regional con 95 casos. El Informe Epidemiológico Nacional no incluye los casos reportados el 9 y 10 de junio. Nuestra proyección no oficial actualmente en la provincia de Cauquenes es que el 61,9% de los casos se mantiene activo. Y en la región del Maule fueron 151 nuevos contagiados, con lo que el total regional sube a 2.440. El informe de salud lo entregó la Ceremi del Ramo, Marlene Durán. Nosotros el día de hoy confirmamos 2.440 casos eh, con, confirmados hasta el día de ayer a las 21 horas eh, de COVID positivo acumulado hasta la fecha. Tenemos eh, 141 nuevos casos y estos casos corresponden 36 a la comuna de Curicó, 31 a la comuna de Talca, 12 a la comuna de Linares, 8 a Parral, 8 a San Clemente, 6 a Romeral, 6 a Longaví, 5 a San Javier, 5 a la comuna de Chanco, 5 a Maule, 3 a Gualañé, 3 a la comuna de Hierbas Buenas, 3 de la comuna de Pelarco, tres de Constitución, tres de Colbún, dos de Río Claro, dos de pencahue dos de la Comuna de Molina, dos de Sagrada Familia, uno de Retiro, uno de Teno, uno de Cauquienes, uno de Licantén, uno de Villa Alegre y un paciente que es de Santiago. El total de pacientes es 151, no 141, corrijo la cifra que di anteriormente. En cuanto a la situación de los funcionarios del Hospital Regional de Talca, bueno, hay que decir que tenemos un brote nuevamente, tenemos que lamentar nuevamente un brote en el Hospital Regional de Talca, eh, tenemos 56 pacientes en cuarentena eh, hasta ayer y tenemos alrededor de 20 pacientes que han dado positivo dentro del hospital y estábamos viendo que el día de hoy siguen aumentando estos pacientes. Así es que eh, con los equipos de la Ceremia de Salud estamos trabajando ya, hoy día ellos ya se encuentran en este minuto en el hospital, eh, para ver este brote que nuevamente se nos generó allá. Ayer le contábamos que apareció el último informe epidemiológico del 8 de junio que entrega datos de relevancia para la comuna de Cauquenes.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 Nos vamos al ranking regional de las comunas con más casos totales de coronavirus en la región del Maule, la que es liderada por Curicó, Cauquenes se mantiene en el tercer lugar. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 579 casos, que es el 23,7% regional. Talca sigue en el segundo lugar con 453 casos, que equivalen al 18,56%. Cauquenes en el tercer puesto con 132 casos. Representa el 5,4% regional. Le sigue Parral en la cuarta ubicación con 124 casos y el 5,08% y Linares en el quinto puesto con 122 casos que es equivalente al 5% regional. Pehué en tanto, está en el puesto 23 con 21 casos que equivalen al 0,86% regional y Chanco aunque se mantiene en el lugar 27, ahora con 10 casos, representa el 0,4% regional. La comuna de Bichuquén es la única que no registra contagiados en la región del Maule. Además, en nuestra región se han recuperado 692 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 18 fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de los casos son hombres, 1.343, y el 45% mujeres, 1.097 casos. En el país en estas jornadas se registraron 5.737 nuevos contagiados, 511 de ellos no presentaron síntomas, llegando a un total nacional de 148.496 casos desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 24.201 casos activos, según lo informado por el Ministerio de Salud, puntualizando que los pacientes que se encuentran en estado crítico son 365 y hay 311 de ellos conectados a ventilador mecánico. La cifra de fallecidos en tanto alcanza los 2.475 casos hasta la fecha y en las últimas 24 horas ingresaron al conteo 192 a fallecidos, lo que se debe al nuevo criterio para la realización de esta estadística basado en los certificados de defunción del registro civil. La senadora por el Maule, Jimena Rincón, se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país. Además, se criticó al gobierno por no haber contabilizado el gran número de fallecidos que en estos últimos días han sumado a las estadísticas. La verdad es que no deja de sorprender que el gobierno no escuche. Seguimos con esta política del goteo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 Ahora revisamos el informe de seguridad que entregó durante esta jornada el general de la defensa en la región del Maule, general Patriz Fan de Maile. Detenidos toquequea el día de ayer, 44 personas, en Talca 11, Curicó 10, Linares 19, Cauquenes 1, Constitución 3. De esos 44, 5 pasaron a control de detención. El total acumulado a la fecha de detenidos son 4.953 personas. ...el total de controles diarios el día de ayer fueron 349 personas... ...y el acumulado a la fecha son 14.450. En cuanto a los puntos preventivos sanitarios... ...en el peaje de Quinta, vehículos controlados 3.154... ...acumulado a la fecha, perdón, personas controladas 7.255... ...en el Peral 268 vehículos y 537 personas... ...en Gualañé 785 vehículos... Y ...y 1.468 personas. En Talquita, 1.800 vehículos y 5.939 personas. En La Posada, 323 vehículos y 2.220 personas. En Peyúgue, 735 vehículos y 1.465 personas. Controles de vehículos diarios acumulados el día de ayer, 8.065 vehículos. Y el acumulado total a la fecha son 658.685 vehículos. Vehículos devueltos el día de ayer, 32, y el acumulado a la fecha son 3.889 vehículos devueltos. En cuanto a personas controladas en el día de ayer, 18.880 personas, y el acumulado a la fecha son 837.520 personas. A propósito de seguridad, hoy en Cauquenes se decomisaron 6 kilos de marihuana. Es el decomiso más importante de esta droga en Cauquenes. Sobre el tema, se refirió el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Ávila. El día de ayer funcionarios de la Policía de Investigaciones de Cauquenes efectuaron un decomiso de droga, específicamente 6,8 kilogramos de cannabisativa, que es la incautación más grande de la historia de Cauquenes en cuanto a ese tipo de estupefacientes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 a la resolución del caso reiteramos que durante esta semana a nivel provincial se sumaron seis nuevos casos de coronavirus en la provincia de cauquenes con lo que nuestra provincia llega a 163 casos.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 la provincia de Cauquenes tiene 99 casos activos, vale decir 61,5% del total. Nuestra proyección no oficial para la jornada de hoy en la provincia de Cauquenes señala que el 61,9% de los casos totales permanece activo en nuestra provincia. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo. Le agradecemos por habernos acompañado una vez más. Sigue informándose en www.cauquenesnet.cl. Hasta pronto.